¿Britney Spears se alejará de los escenarios?. Britney Spears sorprendió a todos sus fanáticos cuando este viernes anunció el retiro indefinido de los escenarios para concentrarse en la salud y recuperación de su padre, quien vivió un episodio que recientemente amenazó su vida. A través de un comunicado, la artista informó, le dedicaré mi concentración y energía a cuidar de mi familia. Tenemos una relación muy especial y quiero estar con mi familia en este momento, como siempre ellos han estado para mí. Asimismo la ganadora del Gram me agradeció a todos sus seguidores por su amor y apoyo constante en estos momentos y se disculpó por cualquier contratiempo que haya podido causar. Y espera el momento en que pueda regresar a los escenarios y presentarme para todos ustedes, agregó. Por tal razón sus Britney. Dominación en el nuevo parque MGM Resort de Las Vegas quedarán suspendidos indefinidamente. Quienes adquirieron tickets para ir a verla deberán asistir a los puntos originales de venta para ser reembolsados. Cabe destacar que hace dos meses Jamie Spears se enfermó y tuvo que ser tratado de emergencia en un hospital de Las Vegas. De acuerdo al portal especializado en celebridades C. E. News, el padre de la cantante y bailarina tuvo una ruptura de colon espontánea, tras lo cual debió ser intervenido quirúrgicamente de emergencia. No fue sino hasta un mes después de su episodio que recibió el alta. Ahora se encuentra en su residencia recuperándose, lo cual se espera haga sin secuelas físicas. A través de su cuenta de Instagram la princesa del pop escribió. Ni siquiera sé por dónde comenzar esto, porque es muy difícil para mí decirlo. Presentaré mi nuevo show. Dominación. Esperaba con ansias este show y poder verlos a todos este año, así que hacer esto me rompe el corazón. Sin embargo, es importante poner siempre a tu familia primero y esa fue la decisión que tuve que tomar.